Hoy tenemos dos invitados internacionales, con nosotros Lola Barrios, cantante y profesora de canto argentina, y Leandro Marquesano, un pianista argentino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias por este espacio para charlar un ratito. Me decían antes que es la primera vez que vienen a Cuba. Cuéntame un poco de esta experiencia, qué le parece nuestra isla, nuestro pueblo. Bueno, realmente para nosotros es, era una gran ilusión venir especialmente porque venimos a presentar nuestro disco y a hacer varios conciertos, este, entonces realmente llegar a Cuba, que es un, un pueblo que admiramos mucho por su cultura, por su educación, eh, bueno, por la manera en, en que han este, expresado al mundo su, su cultura, realmente es un placer estar acá, así que muy felices. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la cultura, la música cubana en general? Maravillosa, es decir, consideramos que es una cultura riquísima, tanto en lo musical como en lo estético en general. Y, y desde Argentina siempre admiramos mucho, no solamente eh, la música y la poesía, sino también el compromiso de los artistas cubanos con lo que han cantado siempre. ¿no? Así que vuelvo a decirte que es, es un honor estar acá. ¿Viene a presentar acá el disco Cuba del Sur? Cuéntenme un poco cómo surgió la idea de este álbum, quiénes participan en el proceso creativo a qué sello discográfico salió. Salió independiente, eh, bueno, cuento un poco cómo, cómo surgió. Lola eh, grabó hace cuatro bueno, en época de pandemia, ¿no? En el época, de pandemia, el época de pandemia claro. grabó eh, un video de Astor Piazzola, no, no me acuerdo de qué Sí, hicimos un video de Piazzola para el homenaje. Para el homenaje y, de los 100 años. Y luego ella se contactó con Gelson, o ¿no? Gelson se contactó con vos Sí, ese video fue al Mundo por Cancillería Argentina y llegó aquí a Gelson Hernández Y bueno, y ahí... Y ahí luego ella me llamó y me dijo tengo una entrevista con gente de Cuba me dice, ah, pues bueno, le digo tuviste una entrevista, luego me llamó y me dijo ¿Querés grabar algo para...? Digo, dale, pues estamos en pandemia ¿no? estamos bueno. en plena pandemia, claro esos dos años que no se sabe qué pasó en esos dos años? Entonces... <ríe> Eh, me dijo, ¿querés grabar algo, Dani? Grabamos, cada uno desde su casa, porque ya vive en Junín, que es en Buenos Aires, que son 300 kilómetros. Claro, yo vivo de, lejos de la capital donde sí. vive Leandro. Eh, y realmente sí, a partir de Piazzola nos contactamos con Gelson, y Gelson se interesó mucho en, en, en mi trabajo vocal, entonces me invitó a hacer cosas cubanas. Y con Leandro habíamos hecho algunas cosas en nuestra adolescencia, porque hace muchos años tocamos juntos, entonces digo, ¿querés que grabemos un par de canciones y las mandamos a Cuba? Pero así, para una entrevista, para la radio, bueno... Ya lo tomo. Y aquí estamos, <risa> y, y Helson dijo hay que hacer el disco, entonces ahí ya se puso a buscar las obras, y con Leandro trabajamos en, en la preproducción, y grabamos todo en Argentina. Pero bueno, y aquí estamos presentando nuestro disco, Cuba es? desde el Sur. ¿Qué género musical se define el disco? Básicamente es Trova, vieja Trova, nueva Trova, Sindo Garay, Nico Rojas, sí, Juan Pichardo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Santiago Feyú. y como es desde el sur, bueno, también tiene una impronta ahí de, de Buenos Aires, de Argentina, entonces reversionamos, al, por ejemplo, Dos Gardeñas, que lo llevamos un poco al tango nuestro, y a su vez, con una obra de Gardel, muy emblemática, del tango argentino, la llevamos un poco al, al tango congo, así que bueno, es un, es un disco, creemos, eh, interesante y a su vez a nosotros nos, nos da mucho placer poder presentarlo primero aquí en Cuba y luego ya lo haremos en Argentina cuando regresemos. Es como una mezcla entre la cultura cubana y argentina, algo así. Fundamentalmente es la cultura cubana interpretada por dos okay. argentinos, fundamentalmente es eso. se escucha mucho música. Cubana, bueno, mucho en la tropa, bueno, Silvio, Pablo, ¿no? Eh, hace muchos años que venimos escuchando, bueno, música, ellos van mucho para allá, hubo una época, ¿no? Donde sí. fueron mucho en el 2000, junto con Mercedes Sosa, Alberto Leo Giego, son ahí también eh, artistas eh, una de esa misma camada, por decirlo de alguna manera, entonces es como que tenemos mucha influencia de cubana allá, ¿no? No <risa> que no parezca que no parezca <risa> los escuchamos siempre y a su vez, claro, los legendarios La ¿no? Buena vista, claro. Social Club Ibrahim claro. este, Ferrer, decir, siempre hemos, hemos escuchado mucho esta música que es maravillosa ¿Cuántas canciones te montaste del disco? 10 canciones son y quiero decir también algo importantísimo tenemos dos invitados cubanos que son un lujazo total Indiana Murphy y Eric Durán con Lindiana hicimos una fusión de una obra de Yupanqui, que es el gran trovador argentino, y Sindhu Garay, fusionamos esas, esos dos temas, guitarra de Melotú y La tarde, y Lindiana canta con nosotros, y a su vez Eric eh, interpreta Espero de ti, que es una obra de Rodrigo Prats, académica, para canto y piano, que la hemos incluido en el disco también hay una obra lírica de Michel Hernández, porque bueno, mi recorrido en Encanto tiene que ver también con el canto Lírico. Yo hice la formación en ópera y música de cámara, y a Gelson le pareció interesante esto. De, además de la, de la trova, de la música tradicional, poder hacer algo de lo académico. Entonces también hay esa, esa obra en el disco. ¿Cuáles son sus expectativas para el disco? ¿Están acá en Cuba para presentarlo? ¿Tienen pensado también presentarlo en Argentina? Sí, claro. Sí, ahora cuando lleguemos vamos a ponernos ahí a, a armar la presentación del disco y las expectativas son altas. <ríe> son va, altas, en, en, me refiero como yo particularmente, y creo que Lola también, eh, estamos muy felices de, de esto, o sea, y muy orgullosos de, de haber completado un disco a la distancia, como, como nosotros, como te dijimos hace un tiempo, nosotros vivimos a 300 kilómetros uno del otro, entonces eh, Pusimos mucho amor, ¿no? Eh, y, entonces, por, y entonces así se logró eso. A veces puedes estar a dos cuadras de distancia y no hacer nada, ¿no? Pero cuando estamos así tan lejos y, y lo quisimos hacer, y, y la verdad que, que fue para mí también eh, un trabajo de escuchar mucha música, de, de nutrirme también de, de eso, el ritmo cubano, nada, no sé. Vale, yo estoy muy contento. <risa> esa, esa es la conclusión de la expectativa. Estoy muy contento de poder estar acá con una amiga y, y de hacer este, este maravilloso concierto. Bueno, tener... Y de hecho, déjame agregar a sí. lo que dice Leandro, que hemos, si bien el disco es una producción independiente, el hecho de que estemos hoy aquí tiene el que ver con nuestra Cancillería Argentina, que ha facilitado que nosotros pudiéramos llegar aquí vía pasajes de avión y demás y el apoyo que hemos recibido aquí también de la Embajada Argentina en Cuba. Así que eso fue como lo que terminó de, de concretar nuestro proyecto, que ya era un disco materializado, pero que poder presentarlo aquí bueno necesitaba de un auspicio importante que lo hemos tenido de, de nuestro país, así que muy felices, y de cómo nos han recibido acá, porque estamos en contacto con los músicos que hemos grabado, con otros músicos que estamos conociendo, viviendo en la casa de una de ellas, entonces es eh, realmente toda, toda alegría. Bueno, Cuéntanos un poco de las actividades que desarrollaron por acá en estos días en La Habana, qué presentaciones tendrán. Bueno, tuvimos eh, el día 6 el primer concierto en el Café Antonia, que también fue muy lindo porque hicimos ahí un repertorio latino, latinoamericano, un poco lo que cantamos normalmente. Eh, el día jueves 8, en el, el, el Museo del Teatro sí, de Bellas Artes, presentamos por primera vez el disco Cuba desde el Sur. Y bueno, ahora Matanzas, el día 13, estaremos en el Teatro Sauto, que me han dicho que es maravilloso. Sí, uno de los teatros más hermosos de Cuba. Y allí tendremos el lujo de invitada de una gran cantante aquí en Cuba, que es Barbara Llanes. Así que también sumamos a ella en esa presentación, que es un honor total. Y vamos a finalizar con estas causalidades de la vida, cantando a Piazzola, que es el modo en el que ingresamos aquí claro, a Cuba hace claro. ya dos años, virtualmente. Bueno, nos vamos de aquí con un concierto en homenaje a Astor, en la Basílica Menor de San Francisco. ¿Cómo está concebido este espacio, este concierto en homenaje a Astor Piazzolla? Bueno, este concierto también lo produce Gelson Hernández, y va a tener la obra de canto más importante de Piazzola, Los Pájaros Perdidos, Chiquilín de Bachín, María de Buenos Aires, Libertango, viviones y todo ese catálogo de obras para canto también, ¿no? porque Astor tiene una obra inmensa instrumental y mucha obra con, especialmente con Horacio Ferrer, que es un poeta argentino también muy importante. Así que es básicamente ese repertorio, con eh, ayúdame cuarteto de cuerdas sí, un cuarteto y un clarinete otros sí. eh, lo... pianistas cubanos cantantes de la lírica no quiero nombrar ahora, ahora porque cámara, tal vez me olvido a alguien y... y no quiero olvidar a nadie pero son todos sí, claro cantantes todo de cámara, y... sí enfocados de la música sí. del ¿eh? en ensambles piano cuartetos uh -huh. cuerdas clarinetes otros cantantes así que bueno te imaginas que no. ¿Me repiten el día? El día es 14, bueno, lo próximo, ¿no? 13 en Sauto Matanza presentamos Cuba desde el sur, y 14 ah, en la Basílica no, sí. Menor del eh, Convento de San Francisco de Andrés, a las 6 de la tarde, es esta piazzolada y con eso nos despedimos de Cuba, por bueno, <risa> ahora. La cita está hecha, ella, si quieren asistir pueden llevarse por ahí para que escuchen lo mejor de la música argentina. A ustedes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, ojalá que sigan pasando su ahí con Cuba de la mejor manera posible disfrutando de la música cubana Muchas gracias, gracias a vos un cariño a toda la audiencia gracias por este espacio Bueno, vengan a los conciertos nos vemos si les gustó este video denle un me gusta y compartan nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte